Buen día entonces. Este, arrancamos entonces con la tercera parte de la materia. Quiero decir que la, las firminas de hoy eh, son una modificación ligera de las que preparó el año pasado Miguel Pagano, que estuvo dando esta tercera parte de la materia. Así que esencialmente el material eh, es de él y las modificaciones son... Si ven algo raro, es por culpa de las modificaciones mías. Bien. Bueno, llegamos a eh, la tercera parte de la materia. Esta parte está un poquito desconectada de las otras, ligeramente desconectada, pero este, tiene la, la, una misma característica que es que nosotros hemos estado eh, formalizando conceptos, matematizando conceptos, ¿sí? Eh, en algún sentido, primero el, el, el tema del orden, luego las demostraciones. Eh, hemos estado dando una, una, una versión formalizada de lo que es una demostración para un modelo muy simple que es de la lógica proposicional. Y ahora vamos a tratar de dar un modelo matemático, de formalizar la noción, una noción también de juguete, pero la noción de computación, o sea, la noción de computación y de computadora. Un, un modelo muy chiquito, pero vamos a tratar de aproximarnos matemáticamente a eso. Bueno, entonces, la, la, esta parte se llama lenguaje y automata, y vamos a tratar de explicar un poquito de qué trata. La bibliografía, son eh, el apunte... Que este, fue redactado por Alejandro Tiraboski y hubo colaboradores, entre ellos este, está Patricia Kisby, entiendo. Tengo entendido que también participó Diego Bayones y yo colab colaboré modificando una, una demostración de un teorema, el Teorema Klein Y ahí abajo tienen el libro de, de Hopcroft, eh, Motuani y Ullman es un libro muy completito, eh, hay versión en castellano, supongo que lo, este, está accesible esto. Y eh, hoy esencialmente vamos a ver qué, qué son la, las dos palabras de, de, de, que, que definen esta parte, que son lenguaje y automata, vamos a dar ejemplos a dos cosas y sus definiciones formales con un poquito de suerte. Entonces, ¿qué es un autómata es un modelo de, de, de un dispositivo que computa, o sea que esencialmente es un modelo de una computadora de, de juguete. Y la primera forma de, de clasificarlos es de acuerdo a qué tipo de memoria tienen. O sea, podemos asumir que tienen eh, un, un núcleo, un core, digamos, pero lo que varía es el tipo de memoria. Y los tres tipos de memoria que vamos a considerar son las siguientes. Una, es que solo haya memoria para el programa que se está ejecutando. ¿sí? O sea, está todo, solo el código, digamos. El segundo tipo es una memoria tipo pila, que en realidad solo te, te permite guardar algo y sacar, pero solo tenés acceso a lo que está más arriba de la pila y, y nada más. Y por último, tenés un, un, un dispositivo o, automato, o modelo de computación que tienen un una memoria tipo RAM. Es decir, que podés guardar cosas y buscar en, en, cualquier, en cualquier posición de memoria y recuperar el dato que tenés ahí. Y en los dos últimos casos, ¿sí? se supone que, que, que esencialmente no hay límite de recursos. O sea que, que vos necesitas alocar más memoria, alocás todo lo que quieras, ¿sí? pero eh, efectivamente se van a usar solo una cantidad finita de memoria para cada proceso, para cada computación. ¿sí? Este, esto es una idealización, porque, o sea, en la práctica todas las computadoras tienen memoria finita. Pero cuando vos querés eh, hacer este, el modelizado de lo que está pasando. ¿Sí? es mucho más simple pensar que no tenés límite, o sea que no, está, no, hay una, no hay una cota de la memoria que puedes usar, porque eso te, te hace un sistema, te, te hace un tratamiento como más uniforme de, de, de este tema. Y además, hay un, un punto extra que muchas veces, no en esta materia, pero en cuarto año, ustedes van a empezar a estudiar cuáles son los límites de lo que se puede computar. ¿Sí? Van a estudiar hasta qué, qué problemas se pueden resolver algorítmicamente. Y entonces los resultados de eso van a ser muy fuertes, en el sentido que si vos decís, no hay ningún algoritmo que me resuelva este problema, y eso sin tener ninguna cota en la memoria, quiere decir que con la computadora normal no va a haber forma que lo resuelva. ¿sí? Este, así que en ese sentido es interesante eh, esta simplificación. Bueno, y ahora me falta contar qué es eh, un lenguaje. Después vamos a ver más ejemplos. Entonces, un, un lenguaje esencialmente es una familia de, de, de, de strings, de cadenas, palabras, como lo quieran llamar, ¿sí? Y por qué estudiamos lenguajes o, o por qué no, o por qué tienen interés en esta parte. Porque los problemas que uno se podría plantear algorítmicamente se pueden codificar como un lenguaje. ¿Sí? Se pueden representar con un lenguaje. ¿Y, y, y cómo, cómo funciona esto? Acá hay un ejemplito muy simple. Entonces, consideremos las, eh, las cadenas, las strings de 0 y 1. ¿sí? Y entonces, y, y ahí consideramos el lenguaje, es decir, la familia de strings, que su express, eh, que son las expresiones en binario de números primos ¿sí? por ejemplo eh, ya si le llamamos l sub p a ese a esa familia de string entonces eh, la string 01 está o sea, el 2 está también ser el 5 también está y el 4 no está porque no es primo y entonces eh, ¿Para qué, qué me sirve esto? Porque la pregunta o el problema de decidir si un número n es primo, es exactamente lo mismo que escribirlo en binario y decidir si está en el conjunto de palabras LP. ¿sí? Entonces, los problemas los puedo representar, muchos problemas o problemas, o realmente casi cualquier problema algorítmico se puede codificar de esta manera. ¿sí? Este, incluso si hay un ejemplo en el apunte, que, que si, lo, si lo miran, es que, por ejemplo, el, el, el, computar una función tipo X al cubo ¿sí? se puede representar con un lenguaje también. Este, donde ponés... Este, lo, lo, lo vamos a discutir en la pizarra eso, un, un poquitito. Así que... Paso a la, a la pizarra. La materia en la que van, van a ver lo de... Lo de eh, este, ...indecidibilidad es en lenguaje formal y, y computabilidad. De cuarto, primer cuatrimestre de cuarto. Bueno. Entonces, voy a pasar a discutir un, un ratito en la pizarra. Bien. Entonces, en el, en el apunto está este ejemplo. A ver, voy a cerrar acá esto. Por ejemplo, el, el, el problema de, de computar la función x al cubo ¿sí? se puede representar en, en la función esta en, en enteros, ¿no? de la función esta f ¿sí? la puedo representar como un lenguaje de llamar, no sé, L3 donde tengo Este, tengo así, o sea, esto acá N barra significa una cadena que me represente al número N, acá tengo un símbolo extra que no es un dígito, y acá tengo una, una, una cadena que me represente a N cubo. Capaz que acá conviene pensarlo más en NAT, pero acá lo que me estoy imaginando es una cadena, por ejemplo, 1, numeral 1, 2, este, numeral 8, este, 16, numeral 256, etcétera Donde acá son strings estos. Entonces, computar esta función es esencialmente buscar, hacer una búsqueda de dónde está, si, si quiero calcular esta función para, para 3, Busco el, la, la, la, prim la primera o la única cadena que está en este lenguaje que empieza con 3 con y después viene el simbolito este, numeral, y me fijo que hay del otro lado. Entonces, resolver un problema se puede, o calcular una función también se puede eh, representar con eh, decidir si hay una palabra en un lenguaje o no. Fíjate que acá hemos. O sea, un problema de cálculo, de calcular, se traduce a un problema de decisión. Eso, eso por ahí es interesante. Bien. Pero entonces habíamos dicho, eh, habíamos dicho que íbamos a, a, a estudiar un modelo de computación así como muy básico, muy, muy elemental. ¿eh? Pedro, perdón, tenemos... te interrumpo sí. un poquito. Pregúntame ¿Sí? en el chat qué función cumple el numeral y también por qué son string y no, no entero. Ah, porque eh, primero, eh, eh, la dos, las dos preguntas. Primero, la el, el, el numeral me sirve para, si lo estoy pensando primero, eh, supongamos que, que me aceptan que estoy representándolo como string, ¿sí? Y si estoy representando como string y pego los dos números, me va a confundir. Acá el 2 pegado con el 8, lo voy a confundir con el 28. Entonces, este simbolito solo, sir solo sirve para decir... De este, del lado izquierdo está el input y del, del lado derecho está el output ¿sí? ese es el, es el, el símbolo de la, el, el, el, el, el, el, la utilidad de este símbolo y ahora, ¿por qué estoy considerando strings? y no enteros porque ahora, ahora que estamos tratando de aproximarnos al mundo real de la computación ¿sí? o sea, no tengo, no tengo acá cuando pongo int acá me estoy refiriendo idealmente Idealmente a los enteros, a todos los enteros. Pero en la computadora yo tengo que representarlo con, con un lenguaje finito. ¿sí? Yo tengo, tengo que utilizar una cantidad finita de símbolos. Entonces, de hecho, a estos strings los puedo representar con una cantidad finita de símbolos. ¿sí? uso solo este, 11 símbolos. 0, 1, hasta 9 y humedad. O sea, mi lenguaje, si bien mi lenguaje es infinito, o sea, si, si bien mi, mi, mi, mi problema está representado, o sea, mi problema habla de una función de entero en entero, idealmente acá enteros son todos los enteros, ¿sí? Y si bien mi problema es, no es acotado, ¿sí? y por ende mi lenguaje es infinito, yo puedo representarlo, a cada, a cada instancia del problema la puedo representar de manera finita. ¿Sí? Y, y, y yo sé el tipo que tiene este, este lenguaje, está, son todas las palabras, alguna familia de palabras escritas en este alfabeto. ¿Sí? Entonces esa es la idea. La idea es que mi, yo... La idea es que yo pueda expresar mis problemas usando un alfabeto finito. ¿Y por qué quiero eso? Porque mi computadora, el core de mi computadora, solo va a poder tener una cantidad finita de cosas y solo va a poder tomar una cantidad finita de decisiones. ¿Sí? Clara, gracias por la, la, la pregunta y si hay sí. más, más cosas así, contame. Eh, bien, por ahora no? Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, eso nos aproxima un poquitito más a la, a, la, a, la, a la idea esta que tenemos este, de esta computadorita mínima, muy fácil, y las que vamos a estudiar los autómatas finitos, los autómatas finitos, Estos esencialmente solo tienen la memoria del programa. Y la memoria del programa esencialmente es como eh, prácticamente sin memoria. O sea, es como lo mismo de decir sin memoria, o sea, sin RAM, sin nada. ¿Sí? O sea, lo único que pueden hacer es, vos te comunicas con ellos, ¿sí? O sea, en general, acá, acá por ahí me, me odian un poco porque, porque yo soy matemático, entonces puedo hacer una, una visión medio sesgada de lo que es esto. Pero digamos, en la computadora acabo vos tenés tu CPU, tu core, ¿sí? En algún lado tenés la RAM, la memoria. Y esto se comunica con el exterior de alguna manera, ¿sí? Acá tenés la entrada y acá tenés la salida. ¿sí? Entonces, qué sé yo, vos jugás con el tecladito, la computadora hace algo, calcula usando la memoria y te da un resultado. ¿Sí? Te lo muestra en el monitor. Ahora, nosotros vamos a simplificar drásticamente esto. Y primero vamos a asumir de que no usamos la memoria prácticamente. ¿Sí? Va a tener input, eso sí, pero el output va a ser muy, muy, muy simple. El output va a ser de la forma sí o no. Esa va a ser la simplificación que vamos a tomar este, para este modelo muy simple, que son los automata finitos. ¿sí? Y de hecho, bueno, el CPU tanto en cualquiera de los modelos de computación formales que se estudian, el CPU siempre es algo finito, ¿sí? O el, o el programa, eh, eh, esto tenés que pensar que es el, el circuito, el, circuito el, este, el, el posta, el CPU, el core que tenés, que es algo chiquito y ahí está programado y eso quedó ahí, está impreso en el silicio, digamos. Lo que tenés acá sí que es algo completamente finito y fijo. ¿Sí? Entonces, y, y acá, bien, las entradas y acá vienen, las, los inputs vienen de un conjunto finito, nuevamente, de símbolos. En este caso, en este problema aritmético, el, el conjunto de símbolos son estos 11, ¿sí? y vamos a tener otros ejemplos. En el, en, el pro, en el ejemplo que teníamos en el lenguaje de los primos, el conjunto sigma de símbolo era el 0 y el 1 solamente. Bien. Y con una computadora así, con este tipo de limitaciones, ¿sí? o sea, solo con esta vamos a poder resolver algunos problemas y otros no. ¿sí? El hecho de la falta de memoria no va, a, va a ser una limitación severa, pero bueno, va, va a servir para que podamos trabajarlos ahora. Eh, eh, también en cuarto, en cuarto año van a ver el modelo completo, o sea, con memoria y ese, ese modelo que se llama máquinas de Turing es un modelo que, eh, que tiene la misma capacidad de, de cómputo que una computadora normal ¿sí? pero con, con, que no tiene la memoria no hay acotación en, en la memoria que tiene, ¿sí? Y para esa, ese modelo de computación, que o sea, esencialmente es como una computadora con memoria infinita, ¿sí? para ese modelo de computación se prueban los resultados más importantes de indecidibilidad. Bien. Entonces, ese es el esquema de, un, de lo que van a hacer nuestros modelos. Eh, ahora hago una, una, una sola pausa para contar acá esta palabrita que es como rara. Eh, autómata, eh, el significado exacto no, no lo busqué, no lo busqué en el diccionario, este, imagino que significa que funciona automáticamente, pero viene del griego, ¿sí? y de hecho es autómata, es el plural de otra palabra, ¿sí? es el, el singular es automaton, que si lo, si lo leen en inglés van a leer así, y el este, plural de automaton es eh, autómata, pero nosotros agarramos, importamos autómata, lo, lo vimos tipo singular y le clavamos la S para decir plural. Bien, este, entonces ahora pensemos un problema que se pueda resolver con un, con un modelito así. ¿sí? Eh, en las filminas originales había un problema que tenía que ver con la organización del computador, de lo cual yo no tengo mucho conocimiento. Pero eh, ese mismo problema es un problema eh, matemático aritmético eh, lindo, muy básico, que es decidir la cantidad, eh, la paridad de la cantidad de unos de una cadena. ¿sí? O sea, tengo una, tengo una cadena ¿sí? y lo que tengo que decidir es si la cantidad de 1 que tiene es par o impar, ¿sí? Entonces, todos ustedes pueden hacer ahora ya mismo, seguramente pueden hacer una competencia de quién escribe el código más corto para, para resolver este problema, ¿sí? Pero ese código lo van a correr en, en, en su compu o en la de algún compañero o compañera, y esa compu tiene memoria, tiene un montón de cosas que en este modelo no estamos este, Utilizando. Y de hecho sería overkill, digamos, utilizar una computadora con no sé cuántos teraflops para poder computar. Entonces también tiene que ver eso, en <coughs> el sentido de poder resolver esto en un modelo computacional más simple. ¿sí? Y como no tengo memoria, yo no puedo hacer como guardar cuentas, eh, eh, no, puedo, no, no puedo guardar cálculos intermedios ni nada. Entonces, la idea es que el hecho de que la cantidad de, de, de unos de una, de una cadena así sea par o impar, no me hace falta recordar toda la cadena para eso. Solo me hace falta ir consumiéndola. ¿sí? Entonces vamos a hacer como... Lo voy a escribir de vuelta a la cadena, pero un poquito más separada. ¿no? ¿Sí? Me hace falta leyéndola ¿sí? y diciendo qué pasó con la paridad ¿sí? si yo acá voy a poner acá unos circulitos ¿sí? unos circulitos que me van a decir en qué estado está la, el cálculo o la computación. ¿Sí? Entonces, antes de empezar a leer la string, es como que yo me, me fijo y digo, ah, ¿cuántos 1 fui leyendo? No puedo guardar la cantidad de uno porque no tengo memoria. ¿sí? Pero lo que me interesa es la paridad. Entonces, empieza acá y ¿cuántas, cuántos ceros leí, cuántos uno leí al principio del. De antes de empezar y nada y nada es cero que cero es par entonces cuando leo un cero cuántos unos leí nada sigo par leo un uno cuántos unos leí uno ah impar y fíjate que este tipo con este tipo de, de indicaciones sabiendo si es par o impar en cada paso sí no, eh, ya es toda la información que me hace falta para poder resolver este problema. No me hace falta guardar más datos. No me hace falta contar cuántos uno hay. Que lo primero que uno haría. Ah, bueno, cuento cuántos hay, después eh, hago mod 2 y, y esa es la respuesta. No, bueno, pero eso es como un abuso. No me hace falta tanto poder para resolver este problema. Entonces, ahora hago otra, ot otra observo cómo sigue el string. Me viene, me viene otro símbolo de la, del string, y acá, ah, tengo ahora, como vino otro 1, la paridad cambió. Ahora es par la cantidad de 1 que, que hemos leído. Vino un 0, y eso no me, no me afecta. Viene un 1 más, y me cambia por impar. Viene un 0, no me cambia la paridad, y viene otro 0, y no me cambia la paridad. ¿Sí? Ajá. Entonces, de hecho, el, el, el, el cómputo, la decisión, de hecho, acá, el, el, acá estoy, eh, eh, lo planteé inicialmente como diciendo decidir la paridad, y entonces la respuesta tiene que ser sí o no. Entonces, en este caso, la respuesta de sí va a ser acá. Para este problema, el, el, los símbolos van a ser 0, 1, sí la respuesta sí o no, sí es par. Y no es impar. ¿Sí? Y de hecho, entonces la respuesta acá sería no. La pregunta es si es par. La respuesta es no. ¿Sí? Y de hecho, fíjate que la única... Eh, la, la, la única necesidad que tuve yo de, de, de, de registrar el cálculo era solamente diciendo si era par o impar. Ya la misma palabra me está batiendo que, que esto que esto serían como los registros del CPU. ¿sí? Es como que solo, solo me hace falta guardar una cantidad finita de, de, de información que es eh, si es par o impar, y eso quiere decir que el CPU va a tener solo dos estados. ¿sí? Acá los estados son par e impar. Dos estados posibles y el CPU va cambiando de estado según cuál es el input que le va llegando. ¿sí? Entonces, de hecho, lo que nosotros queremos hacer es que vamos a... Acá lo que estamos, estamos viendo es como la traza de, lo, de la ejecución. ¿sí? No estamos viendo el, el, el, el, el, la máquina en sí. La máquina, de hecho, va a tener la pinta. Va a tener un estado que cuando es par, otro estado cuando es impar. ¿sí? Y, entonces, y va a tener la, la, las instrucciones que le van a decir qué estado tiene que eh, por, dónde empieza el cómputo el cómputo empieza estando en par porque no ha leído nada ¿sí? y después dependiendo de qué estado está la máquina va a leer este, y, y depende qué símbolo le llegue por el input ¿sí? ¿En qué estado va a quedar? Si estaba en par y le llega un 0, vuelve a estar en par. No cambia nada porque no cambió la cantidad de unos. Si estaba en par y le llega un 1, cambia a impar. Si estaba en impar y le llega un 1, cambia a par. Y si estaba en impar y le llega un 0, no cambia la paridad de la cantidad de unos que había. ¿Sí? Este, y finalmente me hace falta saber si es que la respuesta es sí o no. Y para saber si la respuesta es sí o no, lo vamos a decir, Va a depender solamente del de estado en el que está parado. ¿sí? Entonces, como la respuesta sí, era, la habíamos convenido que era par, entonces el estado. El estado P de par es el que va a ser el estado que responde sí. Entonces le hago otro símbolo, mejor no paro derecho y lo hago bien. Le voy a poner, lo voy a remarcar al, al estado par, porque esta es la, la respuesta sí y esta es la respuesta no. En resumen, este es el automata finito este es nuestro CPU y acá y las flechas nos dicen cómo reacciona el CPU en función de los inputs que va recibiendo ¿Sí? entonces arran, arranca en el estado P si recibe un 0 se queda acá 1 1 0 1 0 0 y termino acá y como termino en un estado que no, es, que no está de, destacado, entonces me responde no, no. No me gusta esa palabra que me diste, no, no la acepto. ¿Sí? Entonces, este es el modelo, esto sería una traza de la ejecución del, del modelo con, con la cadena 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Y entonces ya tenemos, este, este es el modelo de computación que vamos a estudiar en en esta parte de la materia ¿Sí? y en realidad y estudiando los, eh, los lenguajes para los cuales o sea los lenguajes que son de la forma eh, para los cuales da un autómata, los lenguajes para, eh, el conjunto de cadenas que me dice si sí, el autómata van a ser los problemas que se pueden resolver con un autómata finito y van a hacer una, una colección linda chiquita de problemas pero no, no trivial bueno entonces seguimos entonces con las eh, con la presentación Un momentito. bien Bien, entonces continuamos acá con la presentación, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces ahí tenemos el A, ah, bueno, lo cambié, no era raro eh, que me confunda, pero bueno, acá el, el, el ejemplo que tengo escrito acá es cantidad impar de, de, de unos, entonces tendría lo podría cambiar en la pizarra, me confundí acá, entonces acá tendría que haber dicho... Este sí es impar. Entonces, acá cambio, ya me queda lindo. Impar, par, por suerte es poco lo que tengo que cambiar. Entonces, impar es Listo, Disculpen nada. Bueno, entonces ahí tenemos un poquito de terminología en las primeras. Entonces, le llamamos a estados, a los nodos de este grafo que hemos dibujado para representar nuestro, nuestra computadora. Las transiciones son las aristas, es un grafo etiquetado. Eh, señalamos con una flechita suelta a los, al, al estado inicial, o sea, donde arranca la computación siempre. Y puede haber uno o dos o, o, o una cantidad arbitraria de estados finales que, que son los estados que te responden sí. O sea, hay una familia de estados que son los que responden sí y otros que responden no. Bien. Y los símbolos eh, son, las, eh, son los símbolos de input. La, los inputs que entienden el, el autónomo. Eh, bien. Y entonces... Esto más o menos ya lo hemos descrito, ¿sí? Entonces para cada uno de los estados posibles está bueno que represente o lo entendamos como que representa la información sobre el, los cómputos que pueden hacer la, esta computadorita, digamos, ¿sí? Entonces por eso le hemos puesto nombres acá representativos a los estados. Par, si es que vio hasta ese punto una cantidad de par de, de, de unos, y sí, vio una cantidad impar de uno. Eh, y la, la ejecución es la traza que vimos recién esta sucesión de estados y acciones que me dice eh, que, cómo corre el autómata eh, con, con una cadena de input. Eh, o sea, este, la, la ejecución, es decir, esta traza. Que tiene las dos informaciones, la string que recibe y cómo va cambiando de estado. ¿sí? Y decimos que una palabra es aceptada, ¿sí? si la respuesta es sí. Si después que hago todas las transiciones, como motivamos al principio, llegamos a un estado que, que está con doble círculo final. ¿sí? Bueno. Entonces ahora vamos a definir, nuevamente vamos a definir pero de manera más formal, eh, un lenguaje, ¿sí? O sea, primero tomamos un, un conjunto sigma, que van a ser los símbolos, como habíamos tomado un conjunto para las, las proposiciones, ahora tomamos un, un conjunto sigma que va a ser finito en este caso, y un string, una, una, una palabra o una cadena va a ser un string, una sucesión finita de, de símbolos de, de, de sigma, ¿Sí? Y, eh, bueno, ustedes ya, se, ya esto ya lo, se lo imaginan y lo conocen. Eh, lo único que voy a, vamos a simbolizar eh, agregar un símbolo. ¿sí? Lo, directamente lo vamos a escribir por ponerlo al lado. ¿sí? Si tengo una cadena alfa y un símbolo X, voy a poner el símbolo. Si lo, si lo pongo a la izquierda, quiere decir que lo estoy agregando por la izquierda. Y lo mismo por la derecha ¿eh? también. Y acá podemos, y vamos a definir las potencias de un conjunto de, sim, de símbolos como eh, las la cadenas que tienen longitud de esa potencia. ¿sí? La palabra vacía, la, la cadena vacía, es, se denota por epsilon y, este, y acá tenemos una definición recursiva de qué son las eh, la, la potencias a la sigma, a la x, a la k, perdón, de, de, de sigma. Por último, sigma estrella es, el conjunto, es la unión de todas las potencias. Y de hecho, esto es eh, es esencialmente la misma notación y la definición de la notación que usábamos en la parte anterior. ¿sí? Sigma estrellas, finalmente, son todas las cadenas finitas que yo puedo armar con símbolos de, de sigma. Si sigma es no vacío, entonces sigma estrella es infinito, y, y bueno, ahí tenemos la equivalencia que había dicho. ¿sí? Eh, las la, la cadenas que están en sigma K son las que tienen cardinal K, longitud K. Este simbolito va a ser la, la, las barras, van a denotar la longitud. Bien, entonces, repito la definición que dije informalmente, entonces, un lenguaje es un subconjunto cualquiera en principio de sigma estrella, ¿sí?, y Entonces, ejemplos de eso, tenemos eh, el, el, el primer lenguaje, las sucesiones binarias que representan números número primos, y acá sucesiones binarias, me refiero que sigma es el 0 y 1, son dos, dos símbolos. Acá hay un ejemplo más de computación, por ejemplo, cadenas ASCII, que son nombres de, de variables válidos, bueno, hay que ver en qué lenguaje, en C podría ser, eh, el primer lenguaje que vimos, que es la que tiene una cantidad impar de unos, y la cadena con el igual es la cadena que tiene igual cantidad de ceros que de unos. Son ejemplos de este lenguaje. Y acá tenemos algunos eh, casos especiales. El conjunto vacío es un lenguaje, porque es un subconjunto de cualquier conjunto. El lenguaje que tiene solo a epsilon es el lenguaje unidad. Este es un nombre que medio que lo improvisé, pero debería ser correcto porque de hecho es el, el neutro del producto en algún sentido. Si volvemos un cachito acá, aquí hemos definido potencia nomás, pero después vamos a definir producto de dos, de dos este, de, de lenguajes. Y el, el lenguaje epsilon el va a ser como el 1, va a cumplir el rol del 1. Y el vacío cumple el rol del cero. Vacío eh, por, por algo me va a dar cero. Y este por, por un lenguaje me va a dar el mismo. Este te, va a ser el neutro y te va a ser el cero, el absorbente. También vamos a considerar abusar un poquito la notación. Y vamos a decir que sigma es un, conjunto, es un lenguaje. Eh, si uno este, lo considera a, a cada... A cada símbolo como una cadena de longitud 1. Es un abuso de notación que ya lo hemos estado usando y lo vamos a seguir. Y bueno, y el conjunto total. Esos son los ejemplos como más particulares de, de, de lenguajes. O sea, ejemplos que valen para cualquier sigma, en cualquier lenguaje tenemos estos ejemplos. En cualquier perdón conjunto de símbolos. Bien, y un poquito más de notación... Eh, vamos a la concatenación, es lo que ya se imaginan: ¿sí? que es pegar dos palabras. La concatenación es pegar dos palabras y se puede definir por recursión así: ¿sí? concatenar el vacío con alguien me da ese alguien. Y cuando tenemos un símbolo más, es así. Hago acá una, una, una aclaración: es que, eh, si, si bien en las materias anteriores, en, la materia anterior, en la introducción a los algoritmos. Eh, el manejo de listas con, consideraba que, el, que el pegar elementos por la izquierda era el, era el primitivo, y como que todo se definía en términos de esto, en, acá vamos a ser mucho más laxos. ¿sí? Vamos a permitir hacer recursión de un lado, del otro. ¿sí? Así que esto, esto lo, podría, lo podría... Voy a dar por cierto el teorema que me dice que puedo definir la concatenación al revés, por ejemplo. ¿sí? Haciendo recursión. En el último, sacando el último elemento, no sacando acá el primer elemento como estoy haciendo acá con X alfa. ¿sí? Bueno, vamos a decir que alfa es una subcadena si es un segmento. ¿sí? Entonces, si hay gamma y gamma prima, tal que este, beta es igual a gamma, alfa, gamma prima. Entonces, ahí decimos que, que alfa es una subcadena de beta. Un prefijo va a ser y un sufijo va a ser lo que se imaginan. Prefijo es un segmento inicial y un sufijo es un segmento final de una palabra. Este, bien, entonces voy a dar la definición formal de autómata finito y, este, y después de eso vamos a pasar al, al Bien, entonces, ¿cómo representamos el, el, el, el grafo, el, el autómata que habíamos llegado a dibujar? ¿Sí? Eh, ¿Cómo lo, lo, lo formalizamos? Eh, podríamos formalizarlo como grafo, pero sería como... Es medio clam, se llama, medio incómodo esa representación. Y una buena formalización, o una bastante simple, es que esencialmente lo único que hay que dar, así como, como la, la, la cosa esencial, es una función y la condición de aceptación. La función que me dice cómo se producen las transiciones y cuándo responde sí y cuándo no. Eso sería como para, para quedarlo en, en la cabeza. Y después todo lo que hace falta en la infraestructura para que, eso, para, para que tenga sentido. Bueno, tengo una función que me dice cómo va a ser la transición. Bueno, para eso necesito decir cuáles son los estados posibles. Entonces, primero digo, entonces que un autómata va a estar dado por un conjunto de estados, en el ejemplo serían P e I, un alfabeto que me va a determinar cuáles son los inputs posibles, en, en, en aquel caso 0 y 1, la función que me dice si estoy en cierto estado y recibo cierto input a qué estado me muevo, un estado... En particular, que me va a decir dónde empiezan la computación siempre, y un subconjunto de estados que lo vamos a llamar estados finales, que es donde la respuesta es sí, y el complemento de eso es donde la respuesta es no. Entonces, armamos un paquete, una tupla con eso, y eso nos dice cuál es el autómata. Y para el autómata que vimos hoy, acá me quedó esto que no sé qué es. Eh, el automata que hicimos hoy, entonces, es como decíamos: el conjunto Q de estados es P y I. El, el lenguaje, el, el conjunto de símbolos, el alfabeto del, del, del automata es 0, 1. El estado inicial es P. El estado final, el único estado final es I. Acordémonos que F es un subconjunto de todos los estados, así que por eso dice singulete. Y la transición es esta: ¿sí? si delta lo podemos hacer como una tablita, que alguien lo así, eh, si estoy en el estado P y recibo como input un 0, vuelvo a P. Si estoy en el estado P y recibo como input un 1, me voy a ahí Y lo mismo con lo otro. ¿sí? Eh, bueno, entonces hacemos ahora un pequeño corte y seguimos en eh, 10 minutos.